La pareja de operadores A y A es tal que su conmutador es la unidad. Bueno, ya con eso, sabiendo esas dos cosas, podemos decir, y además el Hamiltoniano del oscilador armónico se expresa en esa forma en términos de A, A y A. Entonces, lo que tenemos aquí está expresado todo en términos de los operadores A y A. Ya no necesitamos ninguna cosa extra para... Decir cuáles son las propiedades del océano armónico. Porque todo lo que hemos hecho arriba, todo eso lo podemos derivar directamente de estas ecuaciones. Podemos ir para atrás. Es decir, si hemos llegado aquí y decir, bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a deducir todo lo que hemos hecho. Vamos a irlo deduciendo, pero yendo para atrás. Y vemos que sí, que podemos deducir todo. Entonces podemos construir completamente la teoría del océano armónico y en particular las de del oscilador armónico, a partir de decir que aquí en esas tres ecuaciones tenemos al oscilador armónico. Bueno, eso es lo que se hace. Mecánica cuántica, ya en un paso más adelante de donde estábamos, se utilizan esas tres ecuaciones, esas tres, esas exactamente esas tres ecuaciones. Para definir al oscilador armónico. Un oscilador armónico cuántico es un sistema que posee este Hamiltoniano, en donde, son, en donde los operadores A y tienen esta propiedad de comunicación, y en donde el estado base del sistema tiene esta propiedad. Entonces, fíjense, esto de aquí describe al oscilador armónico cuántico. El oscilador hormónico cuántico es en un sistema cuyo Hamiltoniano es este, en donde los operadores A y A, que terminen aquí, tiene la propiedad de que su conmutador es 1, y el estado base de ese sistema es tal que se anula bajo la aplicación del operador A. Se cumplen estas tres ecuaciones. Bueno. Este, entonces, la ecuación 1152A, en este momento definiría ya al oscilador armónico. Bueno, y dirían, bueno, ¿y qué es lo que hemos ganado? Si ya sabíamos que esto es el oscilador armónico, con o sin esa gracia última que hemos hecho, que todo eso sigue siendo el armónico. Sí, pero es que aquí hay algo más importante que, que tomar en cuenta. Eh, estas presiones que están aquí son totalmente generales. Fíjense bien, esto es un oscilador armónico. Un oscilador armónico es un sistema descrito con esas ecuaciones, simple y precisamente con esas ecuaciones, nada más. Pero esas ecuaciones no dicen absolutamente nada respecto a la naturaleza del oscilador. La naturaleza del oscilador puede ser cualquiera. Lo que nos interesa es que sea un oscilador que cumpla con esas ecuaciones. O sea, o sea, que sea un oscilador armónico cuántico, independientemente de cuál es la naturaleza de ese oscilador. Y en la mecánica cuántica hay, hay eh, osciladores armónicos de muy diferente naturaleza. Hay osciladores mecánicos, el que le hace el, el resortito, una partículita oscilando con un resortito, el péndulo. Son los mismos osciladores que ya conocemos mecánicos, pero también puede haber otros osciladores, por ejemplo, hay osciladores térmicos, hay osciladores mucho más importantes todavía del campo de radiación. Si ustedes piensan en el campo de radiación, este, las soluciones de la ecuación de, de las ecuaciones de, de Maxwell, entonces estas ecuaciones describen el campo de radiación en términos lineales, todas ellas son lineales en ausencia de materia, en el campo libre, es un campo totalmente liberal y totalmente libre, totalmente lineal. Eh, las ecuaciones son todo el sistema, las cuatro ecuaciones, les pues, dan resultados lineales si no hay interacciones. En presencia de interacciones ya no es cierto. Pero en ausencia de interacciones para el campo libre, para el campo en el vacío, para el campo fuera de la materia, es decir, un campo exclusivamente, el campo electromagnético exclusivamente él es totalmente libre. Y entonces su descripción, las ecuaciones de Maxwell, es en términos lineales. Esas ecuaciones lineales... Eh, se pueden desarrollar en términos de, de desarrollos de Fourier. De desarrollos de Fourier se desarrollan en términos de osciladores. Es decir, escribir cualquiera de los campos, soluciones, se puede de más web, escribirlo en términos de un desarrollo de Fourier que sería en términos de osciladores elementales. Y cada uno, es, es, es cada uno de esos elementos que describen a los campos, pues vienen a, vienen a ser osciladores. Bueno, pues entonces, como estamos hablando de separaciones de más de clásicas, pues serían osciladores clásicos. Pero si nos metemos al terreno de la mecánica cuántica, ya no serían, serían osciladores clásicos, sino serían osciladores cuánticos. Y eso tiene sentido, sí. En la física cuántica, los campos se describen en términos de... Desarrollos de Fourier normalmente, muy frecuentemente. Es decir, en términos de conjuntos de osciladores. Y esos osciladores son campales. Son osciladores que componen los diferentes campos que aparecen en la teoría de la electrodinámica cuántica o la teoría cuántica de campos en general. Los diferentes campos, los diferentes campos se pueden expresar en términos de desarrollos de, de Fourier. Y cada uno de los de Fourier nos da un conjunto de osciladores, cada uno de esos osciladores es un oscilador, nada más que esos son osciladores campales. Sin embargo, si el campo está cuantizado, cosa que sucede en la física cuántica, en la teoría cuántica de campos, los osciladores que componen el campo, cada uno de los campos están cuantizados, entonces ahí nos encontramos con que hay osciladores campales. Para cada diferente campo que existe en la naturaleza y que entra a participar en la teoría cuántica de campos, para cualquiera de esos campos, es que está compuesto de osciladores, podemos aplicar el conjunto de las relaciones que acabamos de obtener. Este conjunto de ecuaciones, de las tres ecuaciones, puede describir a cualquiera de los osciladores de cualquiera de esos campos, eso es sumamente interesante, porque ahora ya no estamos, ya no estamos hablando de osciladores mecánicos, sino estamos hablando de unos osciladores totalmente diferentes, de otra naturaleza, son campales, por ejemplo, los osciladores se componen las componentes oscilando que componen al campo electromagnético de vacío, por ejemplo, ahí tenemos aquí este Estamos ocupados. También. A ver, permítanme un momentito. Sí, bueno. Bueno. Entonces nos encontramos con que hay algo que hemos ganado. Y muy importante. Que como estas ecuaciones no hacen referencia para nada a la naturaleza de los osciladores, entonces las podemos aplicar también a los osciladores campales, cualquiera que sea el campo cuantizado. Y consecuentemente lo que hemos ganado es un enorme terreno. Hemos aprendido con esto cómo podemos utilizar los osciladores cuánticos de los diferentes campos cuánticos que puedan aparecer en la teoría cuántica. Pues hace rato, antes de hacer esto, pues no tenemos idea cómo poder aplicar, cómo poder describir un oscilador en un campo electromagnético o en un campo de otra naturaleza. Pero ahora sí tenemos ya, sabemos qué hacer. Esas ecuaciones describen a cualquiera de los osciladores de cualquiera de esos proyectos. O sea que hemos ganado un terreno enorme con la generalización que acabamos de hacer. En otras palabras, esto que era meramente un método auxiliar, adicional, de tratar al oscilador armónico, resulta ser que lo hemos convertido con esto en el método fundamental para tratar los osciladores armónicos, cualquiera que sea y respectivamente la naturaleza del, del campo. Y, consecuentemente, lo que tenemos aquí en la ecuación 1152A es la descripción de un... Oscilador armónico, cualquiera, general, generalizado, cualquiera, de la ecuación, de la teoría cuántica, teoría cuántica de campos, teoría cuánto, cuántica de materia, teoría cuántica de acústica, teoría cuántica termodinámica, lo que se quiera. Este, esto que, aquí, que está aquí, describe que es el oscilador armónico. Bueno. Con eso vamos a dar un gran paso adelante. Hay un punto aquí que es interesante, que es interesante y que deben tener en la, en la mente. Esta es una aclaración para, para cada uno de ustedes, para lo que en el futuro pueden ir encontrando en los libros de texto. Hemos encontrado que el Camilconiano de velocidad armónico se escribe en esta forma. Este es el camiltoniano de velocidad armónico. Es H omega por A A, donde A, A A es un operador cuyo hay en valor. Es la N, ya lo hemos visto, y se llama el operador de número, por lo tanto, es el número N. Entonces, H omega por el operador de número más un medio de H omega. Eso es lo que hemos encontrado, que es el hamiltoniano del oscilador armónico. Y así debemos describirlo, debemos definirlo. Pero con frecuencia en la literatura se encuentran con que el hamiltoniano del oscilador eh, armónico se define no como está aquí, no en esa forma, sino como está aquí. Es igual con este término acá. Este acá, que está acá, está pero suprimiendo, dejando de lado un medio de H omega, que ya hemos visto que es la energía del punto cero, la energía del estado base, la energía mínima del velocidad armónico. O sea, el hamiltoniano es H omega, A -A -A, o sea, H omega por el de número, más la energía del estado base, un medio de H omega. Esto es lo que es más este término, pero ese término más la energía del estado base, les molesta a muchos autores en muchas ocasiones para mantener la elegancia de su tratamiento y entonces definen, definen el Hamiltoniano como lo que está aquí. Esta es una definición un tanto forzada. La definición de los heladores es esta. Y hacer esto es suprimir ese término. Bueno, eso lo hacen los, los que lo hacen un argumento sólido que es muy válido. Es el, este es una constante eh, que sirve de nivel de referencia para el estado base que lo podemos tomar como cero y entonces ya de ahí para arriba todo es H omega. O sea, H omega n, si quiere, más que general. Y, eh, bueno, eso se puede hacer y está claro, pero hay que tener en cuenta cuando se está haciendo eso que se ha cambiado el cero de referencia. Ya el cero de referencia ya no es cero. El cero de referencia es un medio de H-omega. Entonces, para conocer la energía, hay que agregar este medio de H-omega, porque esa es por el, el, el, la parte del sistema. Entonces, esto que se define con frecuencia Hamiltoniano, no es estrictamente el Hamiltoniano, sino es el Hamiltoniano menos un medio de H-omega. Entonces, lo que se define con frecuencia en la literatura como el camitoniano es este camitoniano efectivo, H menos H omega sobre 2, o sea, le quitamos esto, y si es dejamos esto y le quitamos esto, y con ello se obtiene una cierta elegancia. Bueno, pues, sin embargo, no se olviden, cuando, hacen esto, cuando cuando hagan eso, de que se está dejando de fuera, energía de punto cero, y que la energía de punto cero es precisamente la energía del estado base, que no es cero. El estado base tiene una energía diferente de cero. ¿Qué significa? Pues no, no podemos eliminar la energía del estado base. No la no podemos eliminar por una razón muy simple. Hemos visto que todos los sistemas son sistemas con, con movimientos quitados. con... con soluciones que no son con valores de las variables dinámicas que no son precisos, sino que son fluctuantes, que están distribuidos. Así el valor de la X está distribuida. El valor, sí, hay diferentes posiciones de los osciladores. El valor de la P está distribuido. Hay diferentes momentos de los osciladores, tanto la X como la P del oscilador armónico los estados fundamentales, los estados que nos interesan fundamentales, están distribuidos, están tan distribuidos que ya vimos que el producto de la fluctuación de X por la fluctuación de P es no menor que un medio cuarto de H omega y si de H cuadrada ya vimos que ahí es el resultado de las relaciones de Heisenberg, el producto de la dispersión de X por la dispersión de P es no menor que un de h cuadrada o sea mayor que cero necesariamente eso quiere decir que en general ni, la, ni las fluctuaciones de x ni la dispersión de x pues ni la dispersión de p pueden anularse porque su producto es mayor que cero entonces hay fluctuaciones de x hay fluctuaciones de p en todos los casos y si hay fluctuaciones de x y hay fluctuaciones de p entonces hay fluctuaciones de energía cinética y hay fluctuaciones de la energía potencial, energía cinética que depende de la T cuadrada, energía potencial que depende de la X cuadrada, que son variables puntuantes, entonces la energía también es una variable necesariamente puntuante. Entonces nos encontramos que no podemos olvidarnos de las puntuaciones, y si no nos podemos olvidar las puntuaciones, no nos podemos olvidar del hecho de que eh, tenemos una puntuación de X una de P. Aquí en el libro de texto se demuestra que eh, eh, más adelante se demuestra que eh, se tiene una propiedad, en la se tiene una propiedad que va a ser muy importante y es que el producto de la el producto de las situaciones de la X y de la P que nos, dan la, eh, que nos dan un cuarto de H cuadrada, a su vez, la suma de ellas, la suma de las situaciones con los respectivos coeficientes P cuadrada entre 2M más un medio de M mega cuadrada para, por X cuadrada para el potencial, eh, cuando se le ponen todos sus numeritos a ello, se obtiene la energía, la energía correcta en todos los casos. Pero, para si nos vamos al estado de mínima energía, al estado base, nos encontramos que en efecto, ese estado base tiene el, el mínimo de las fluctuaciones el que nos da un cuarto de H cuadrado, y tiene el mínimo de energía que es un medio de H omega. O sea, el mínimo de energía del oscilador armónico, un medio de H omega, está directamente relacionado con el mínimo del producto de las puntuaciones X cuadrada por T cuadrada, que es eh, un medio de H omega. Y bueno, el X cuadrada por T cuadrada es un cuarto de H cuadrada. Es decir, el mínimo de energía es un medio de h omega y el mínimo de las poblaciones es un cuarto de h cuadrada. Fíjense bien lo que les voy a decir. Aquí está la demostración en libro. Más adelante pasen ustedes por el libro, lleguen adelante y van a encontrarse la demostración completa de esto que estoy diciendo. El valor mínimo de la energía del oxígeno hormónico, un medio de H omega, está relacionado con el mínimo de sus fluctuaciones, un cuarto de H cuadrada. Es decir, las fluctuaciones que corresponden al mínimo de energía, la energía del estado base, son las requeridas para respetar el principio de, de Heisenberg, el producto de la dispersión de la X por la dispersión de la P. Es igual a un cuarto de h cuadrada. Es igual a, no igual a mayor, sino es igual a, en ese caso igual a. Entonces, estas mutaciones mínimas corresponden a la energía mínima. Y la energía mínima corresponde a las mutaciones mínimas. Entonces, puesto que no podemos eliminar la energía mínima, tampoco podemos eliminar las mutaciones mínimas. O si quieren, al revés tomando en cuenta que todo sistema es fluctuante, todo sistema cuántico es fluctuante, no podemos eliminar las fluctuaciones del estado base. Y eso significa entonces que no podemos eliminar la energía del estado base. O sea, el un medio de H omega que se le suprime al Hamiltoniano para hacer más cómodas, más elegantes, una serie de demostraciones, pues es elegante y es cómodo. Pero no corresponde estrictamente a la física. Para que la física esté completa, se tiene que agregar el número de H. eso es inevitable. Bien. Ahora eh, nos acabamos de encontrar con que podemos. Bueno, que tenemos que el operador ADAGA -A, a aplicado a las funciones de onda. Nos da el número de cuantización, la N da a da G A, que es el operador de número, en el sentido de que el operador de número actuando sobre el estado N nos da la N por la el estado N. Esta ecuación de Y valores indica que el operador N, que es este que está aquí, es el operador de número, el operador que nos da el número N, el número del estado. Y ese operador, pues no, no es más que a da G A, pues eso es todo que ese tipo de términos se contienen tanto el cambietoniano como para lo que tiene acá como el connotador, etc. Bien, ahora, ¿qué, ¿qué es lo que podemos decir de esto? Podemos ir un poquito más lejos y lo voy a hacer, lo voy a hacer en este momento, podría ya no hacerlo, dejar aquí las cosas, pero lo voy a hacer en función de que resulta ser... Eh, ilustrativo y es parte de la física más fundamental de la época actual, es decir, de la física cuántica. Lo que tengo aquí es una forma resumida de escribir algunos de los resultados anteriores. Si aplicamos el operador Adaga al estado base, obtenemos el primer estado excitado. Si lo aplicamos a un estado excitado, obtenemos el estado excitado más uno. Acuérdense, Adaga o siempre hace crecer la n en la unidad. Entonces, a daga, aplicado n veces, hace crecer desde cero hasta la n, hace crecer n veces. Entonces, podemos obtener, pues, ya obtenemos los siguientes ahí en estados, simplemente por aplicación sucesiva del operador a daga. Entonces, el operador a daga, como lo hace aquí, como lo hace aquí también, aquí lo múltiple, múltiple, aquí en forma simple, es incrementar el nivel de cuantización, pasar del estado base al estado 1, del estado 1 al estado 2, del estado base al estado n, si se aplica n veces en general. Esto significa que el operador Adaga lo que hace es elevar el número de cuantización, eleva el n, la n. Bueno, eso es lo que hace nos pasa de la n a la n-1. Así como el operador A reduce, nos pasa de la n a la n-1. Entonces, el operador A daga sube el estado de cuantización. El operador A baja el estado de cuantización. Entonces, A daga es un operador, digamos, de creación del número de cuantización, en el sentido de que aumenta el número de cuantización. Pero este, en el lenguaje cuántico las cosas son más complicadas, porque el lenguaje cuántico el estado N se toma como, no, no como, como una N que hemos estado tomando como el nivel de excitación del oscilador, sino tiene un sentido mucho más rico. El sentido N es una generalización de lo que sucede en el caso del oscilador armónico cuando lo aplicamos a los fotones. Lo, al, o sea, al campo de radiación. Cuando aplicamos el, toda la actividad que acabamos de ver al campo de radiación, entonces lo que estamos es aplicándolo a los estados de cuantización del campo, es decir, el campo de radiación está constituido por fotones. Entonces, cuando decimos que tenemos un estado n, pues lo que tenemos es un estado de n fotones de la correspondiente frecuencia. Y lo que hace el operador Adaga es al aumentar el número de N, o sea, aumentar el número de fotones. Entonces, A daga aumenta el número de fotones y A reduce el número de fotones. Algo así como que A daga inventa fotones y A los desinventa. Es decir, A daga produce, crea fotones y A reduce, elimina Fotones. A daga es un operador de creación de fotones. A ah, es un operador de destrucción de fotones. Entonces, A y A los operadores que habíamos construido como eran operadores de ascenso y descenso de estados de excitación, se convierten desde esa perspectiva en operadores de creación y aniquilación. Pero así como hablamos de fotones, cuando se condiza un campo cualquiera, pues ya no se habla de fotones, porque los fotones son característicos del campo de radiación. Pero o sea, cuando se habla de un campo cualquiera, se habla de los cuantos, la, los cuantos del respectivo campo. Entonces, si a otro campo le aplicamos este mecanismo, lo que vamos a hacer con la adaga es a elevar el número de cuantos del campo, creación de corpúsculos que correspondan a ese campo o creación de lo que corresponda a ese campo y la A sería un operador de destrucción de desaparición de los correspondientes eh, cuantos de ese campo y los correspondientes cuantos pues ya son las partículas son los elementos característicos del campo, el campo para el campo de radiación son los fotones pero en general para el resto de campos se habla simplemente de los cuantos, que no se da un mundo específico. Claro que puede ser que sea una teoría aplicada a un caso, a un campo específico, por ejemplo, un campo de piones un campo de protones, y entonces ya uno, operadores de creación de protones, operadores de creación de piones, etcétera, etcétera. Entonces los operadores A y A se convierten en operadores de... A de destrucción y a de creación de los correspondientes cuantos existen. De partículas, pues, en el caso de, digamos, de piones, de protones, pues están creando protones, se están destruyendo protones. En la descripción, es meramente descriptivo todo, pero en esta descripción se está hablando de creación y aniquilación. entonces son operadores de creación y aniquilación de los respectivos cuantas de los diferentes sistemas. En particular, de fotones, en el, caso de, en el caso del campo de radiación, o pues de partículas, de osciladores mecánicos, en el, caso de, en el caso mecánico original que teníamos. De manera que entonces lo que hemos hecho es descubrir un sistema de descripción, ya no solo de los osciladores armónicos, sino de la cuantización de los campos. Aquí lo que estamos es diciendo qué le va pasando si aplicamos n veces, el operador ataca al estado de vacío de ese campo, tenemos n corpúsculos respectivos de ese campo. Y así sucesivamente. Y, consecuentemente, lo que nos encontramos es que el formalismo que estamos de describir no solo es una ampliación de la descripción del oscilador mecánico, ...a la descripción de un oscilador en abstracto, sino nota es incluso un mecanismo que nos puede llevar hasta la teoría cuántica de campos... ...como el mecanismo de descripción de la continuación de los diferentes campos en la teoría cuántica de campos. Como se dan cuenta, ustedes se van a encontrar en el futuro con este formalismo, un formalismo en que va a haber operadores de creación y destrucción operadores A, Daga y A, para describir los diferentes campos cuánticos. O sea, ya no será para describir los osciladores, sino los diferentes campos cuánticos. A partir del hecho de que los diferentes campos cuánticos se van a describir en términos de desarrollos de Fourier, y estos de, desarrollos de Fourier se refieren a eh, osciladores que componen al sistema, y que habíamos aplicado a cada uno de los osciladores este mecanismo. Bueno, pues, se dan cuenta, supongo, espero, que lo que hemos hecho es ampliar de forma radical, novedosa lo que es el concepto que teníamos de oscilador armónico. ¿Vean ustedes cuántos tengo aquí escrito? ¿Cuántos tengo aquí escrito? Aquí estoy en particular, por ejemplo, mostrando un proceso de destrucción de partículas o de creación de partículas, aquí de creación. Este gamma representa a un fotón, representa un campo electromagnético, gamma, que tiene energía suficiente como para dar lugar al nacimiento de un electrón y un protón. Bueno, en la teoría relativista, este proceso se puede dar. En la teoría no relativista, no. En la materia cuántica no relativista, quedó guardando, no. no. Pero ya, yéndonos a la teoría de campo, pues la teoría de campo se maneja normalmente en términos relativistas y en las teorías relativistas pues pueden puede aparecer, aparecer fenómenos como este, de creación de partículas o de aniquilación de partículas. Si vemos ese mismo proceso al revés, si de, de, de, consideramos que, que se impactan un electrón y un positrón, entonces ellos dos pueden desaparecer para dar lugar a un fotón, que se vendría a poner la flecha en la dirección opuesta, y entonces sería la aniquilación del electrón-positrón con la creación de un fotón, o bueno, de varios fotones en general. Y esta de acá, tal como está escrito, sería el proceso, proceso directo. La transformación de un fotón, fíjense bien, es radiación electromagnética, estos son, pues, es el campo electromagnético, pero esa radiación electromagnética está dando, dando origen a un electrón más un protón. Digo, más un positrón. Eso significa dando origen a materia. Se está, digamos, materializando en alguna forma, en términos de electrón y positrón, el campo de radiación. Eso es, la, este es precisamente un caso particular de la famosa fórmula de la energía E igual a mc cuadrada. La mc cuadrada es la masa de esas dos partículas y la E es la energía de este fotón. La energía de este fotón dando lugar a la aparición de dos partículas masivas, es decir, con formación de energía en masa, y tanto puede ser de energía en masa como de masa en energía, puede ser en las dos direcciones, y lo que estamos aquí es, pues, ya problemas de los más avanzados, característicos de la física contemporánea. Bueno, esto, esto es un tema que no, que no vemos en el curso, no es parte del curso, pero lo vamos a aplicar. Entonces, ¿no les hace daño? ¿No les hace daño, igual que estos estados coherentes, verlos, leerlos si les interesa? Los estados coherentes son precisamente la generalización del que ya, del oscilador armónico que oscila coherentemente. Este oscilador que, que construimos inicialmente, que oscila de manera coherente, es precisamente un estado coherente y aquí estamos estudiando esos estados más en general. Bueno, bueno eso se es, corresponde ya onda física de otro tipo y ya no es parte del curso no les hace daño pasar por ahí y verla ya, ya me brinqué el tema que me interesaba que es está anterior estaba está antes está bastante antes pero ya me lo brinqué y esto lo vamos a ver es un, está, un tema último que vamos a ver del capítulo de Ciudad único con esto vamos a cerrar eh, vamos a cerrar el capítulo del Monsilador ¿no? Ya ven, ya, ya ven, perdidos, por aquí de estar ya. Es que estaba antes, y por esa razón, el estudio de luces. Está. acá está Lo que vamos a ver para terminar este capítulo son las reglas de selección del oscilador armónico. Ya Ana María les explicó lo que son las reglas de selección y las aplicó al menos a un problema concreto para determinar las correspondientes reglas de selección. Básicamente es el reconocimiento de que se puso en transiciones espontáneas un sistema que lleva de un estado excitado a un estado inferior, excitado o no excitado, por pues ser el estado base, y decaen, decaen hasta llegar al estado base, o pues también incluso si el campo externo es más, es suficientemente intenso, puede ayudar a la absorción de energía del campo por el sistema mecánico, y que se existe este, y que todos pase de un estado a un estado de mayor energía con absorción de energía. Se requiere que haya un elemento externo para que pueda absorber energía. Pero si estamos en estados excitados, no se requiere que haya ningún elemento externo para que se desexcite el sistema, que se enfríe y que se desexcite. Entonces, se producen transiciones de arriba hacia abajo, o sea, decaimientos espontáneos. Entonces, aquí las reglas de selección son precisamente las reglas que nos permiten determinar cuáles son las posibles transiciones en el sistema. No todas las transiciones se van a dar. Es decir, aquí el, el, los estados del oscilador son estos. Tenemos el estado base que tiene la mínima energía, que tiene esta función de onda. Tenemos el primer estado estado que tiene esta función de onda. Que tiene esta energía, segundo estado de titano, que tiene esta función de onda y que tiene esta energía, y así sucesivamente. Entonces, si nos encontramos que tenemos osciladores, eh, dejamos un sistema de osciladores en ese estado N igual a 2, y nos vamos a, a, de paseo, cuando regresemos, nos encontraremos que ya no es cierto que los osciladores se encuentren en el estado N igual a 2 sino que el sistema se ha ampliado y los osciladores van allá por aquí abajo en su estado base. Ya no pueden bajar más del estado base porque es la a mínima del sistema. Y entonces, estamos en cualquier estado de arriba, cualquier estado, finalmente acabarán todos en el estado base. ¿Cuál es el camino por el cual se puso el descenso? Si estamos aquí en el 2, ¿cuál Vamos, a ser? Volvemos en el 3. Estamos en el estado en igual a 3 Podría haber muchas vías Podría pasarse de aquí, del 3 al 2, del 2 al 1, del 1 al 0, o del 3 brincar al 1 y de aquí al 0, o del 3 brincar al 0, directamente acá, etc. Hay diferentes vías. Cada una de esas vías correspondía, correspondería a diferentes radiaciones. Por ejemplo, si estuviéramos en el 3 y acaso se diera una transición al 2, pues se emitiría esta energía, pero si la transición se diera acá, pues se emitiría esta energía. Si la transición se diera de aquí hasta acá, pues se emitiría toda esta energía. Entonces, y cada vez que se emite una energía, esta, o esta, o esta, esta energía corresponde a una frecuencia, a la misma frecuencia del oscilador h omega por n, entonces aquí tendríamos 3n, aquí tenemos 2n, aquí una n, y, consecuentemente, serían eh, fotones, rayos de luz, radiación luminosa de diferente color. Aquí sería el color, este de aquí sería el color que corresponde a la frecuencia omega, la, media, la frecuencia de oscilación del oscilador. Este de acá sería, corresponde a dos veces omega. Este de aquí sería la que corresponde a tres veces omega. Serían diferentes colores. Serían las diferentes líneas espectrales. O sea, viendo el espectro sabemos cuáles fueron las transiciones que tuvieron en el sistema. O, o podemos deducir cuáles fueron las transiciones que se dieron en el sistema. Bien, ¿cuáles son las reglas de selección? Las reglas de selección son precisamente las reglas que nos dicen cuáles son las transiciones que se van a dar espontáneamente entre dos estados. Sesinos. Si va a haber esta transición o si va a haber esta o si va a haber esta, ¿cuáles cuál es de ellas se producen y cuáles no? Porque la gran mayoría no se producen. Solamente algunas de las posibles transiciones son las que se dan espontáneamente en la naturaleza. Bueno, las reglas de selección lo que hacen es indicar precisamente cuáles son esas reglas, cuáles son esas posibles transiciones. ¿Y cuáles son las posibles transiciones? Ya lo vieron con la mayoría. Las transiciones están caracterizadas por una formulita que anda por aquí abajo, que suele es, ser esta. Aquí, aquí hay, esta es una forma ya complicada de escribir las cosas, pero cualquiera de es eh, bueno, este de acá, este, los elementos de matriz que van a ser de interés, van a ser los elementos de matriz entre dos estados. Entre el estado inicial y el estado final. N' es el estado inicial, N es el estado final. Estos elementos de matriz están escritos aquí explícitamente para el oscilador armónico, escribiendo ya la, la, la fórmula que corresponde a las funciones de onda, esos elementos de matriz quedan dados por una cierta integral que contiene a la, a la función de onda del estado N', la de función de onda del estado N, y esta es pues, parte de, este, de esa función de onda, de la función de onda que aquí es este factor. Y entonces, o sea, una, un polinomio de 1000, otro polinomio de 1000, y una exponencial de estas con coeficientes numéricos, corresponde a la función de onda del estado de N'. Y aquí la función de onda N. Entonces, esto es la integral de la 100N', pues la n multiplicada por la, la X la X de acá, es el elemento matriz de la X entre estados N' y N. Esto es pues simplemente el elemento matriz de X entre los estados N y N'. Y es sumamente interesante que las reglas de selección, las reglas que finalmente se requieren utilizar para saber cuáles son las posibles líneas totales, se basan solamente en esta formulita, en esta de acá. Si conocemos X, N, Prima n, entonces conocemos acá está. Bueno, si conocemos la xn', viene a ser esta que está acá, pues el elemento de matriz de x entre los estados n' prima y n. Si conocemos eso, entonces tenemos, la teoría que Ana María les presentó permite describir, decir cuáles son las líneas espectrales. Las líneas espectrales son aquellas para las cuales el elemento de matriz n', prima n', si se trata de decaimiento con N' arriba que N abajo, si se trata de absorción con N' abajo y N arriba. Entonces, el elemento matriz XN n, dada por esta formulita, es el elemento que matriz que nos dice cuáles son las posibles transiciones que se pueden dar en el sistema. Si este elemento de matriz es diferente de cero, o sea, si este elemento de matriz es diferente de cero, entonces se dan transiciones espontáneas entre los estados N' y N. Eso es lo que muestra la mecánica cuántica, es lo que planejaron con la anomalía y a partir de esa, de esa observación de que si el elemento de matriz X' N, N' es diferente de cero, esa corresponde a una transición espontánea, entonces a partir de ahí, les estableció las reglas de selección. Las reglas de selección no son más que las reglas que especifican bajo qué condiciones los elementos de matriz X, N' N son diferentes de cero. Si este elemento de matriz es diferente de cero, puede haber transiciones espontáneas entre los estados espontáneas o inducidas entre los estados N' y N. Si este elemento de matriz es cero, entonces, no ocurren transiciones entre estos elementos. Entonces, para saber cuáles son las posibles líneas espectrales, cuáles son las posibles transiciones, hay que calcular estos elementos de matriz, el n' Xn, y ahí donde encontramos que esto es diferente de cero. Eso nos está indicando, va a haber esta transición espontánea si n' está arriba de n, si hay mayor energía inicial que la energía final. Bueno, pues todo lo que tenemos que calcular es el valor de los elementos de matriz para el oscilador único. Y en esta fórmula que está aquí, aquí contra la psi, introducimos aquí las funciones de onda del oscilador. Bueno, pues introducimos aquí las, las funciones de onda del oscilador y al hacer eso nos queda esto. Nos queda la función de onda n por acá y la, on, la función de onda n' está desplegada, está completa porque Así nos conviene para el tratamiento. Nos conviene que esté completa esta, pero si bien desplegada, mientras que esta la dejamos indicada como tiene, por razones que veamos ahorita. La razón va a ser meramente algebraica y ahorita la vamos a ver. Aquí aparece, ser que es la el elemento matriz de la X. Y la X es la A0 por la XI. Aquí está, la a, una A0 de aquí por la XI que está aquí es la X. O sea, que tenemos una X ensanguchada entre las funciones de onda de N' y N'. Y es exactamente que lo que queremos. El, el elemento matriz X, X ensanguchado entre Xn y Xn'. Bueno, o aquí sea, está eso. X ensangüchada entre la N' y la N', nos da esta integral. Bueno, aquí aparece el producto de la Xi por la Hn'. Pero de las polinomios de MIT, ustedes se van a sustituir la de polinomios de Ernit y encuentran que el producto de la XI, o sea, la variable de la polinomios de, polinomio de MIT. con un polinomio de Ernit HN, está dada por esa suma. Bueno, está dada otra vez en términos de polinomios de MIT. Entonces, sustituimos aquí la XI por la HN, la sustituimos por que corresponde a esa fórmula, y entonces nos quedan ahora. Dos integrales, una que contiene al estado n' menos uno, el estado n, y otra que contiene al estado n' más 1 y al estado m, de lo que nos queda. Y entonces, hacemos un poquito de maña aquí, para simplificarnos la vida y calcular el valor de esa integral, que vamos a poder hacerlo de memoria, porque nos tenemos aquí la h n' menos uno, por e elevado a menos 5 a sobre 2. Esta es exponencial, o un polinomio de es hasta una constante eh, numérica, es una función de Schrödinger del velocidad armónico. Es lo que hacemos entonces. Entonces, esto de aquí va a ser esto multiplicado por esto, va a ser una, por, una función de onda de Schrödinger por el estado de n' menos 1, y esta va a ser la función de onda por el estado de n' más 1. Y eso es lo que tenemos acá. Introducimos el coeficiente de normalización también, correcto, que se requiere. Para N' tiene que haber una CN' y para la N' más 1 tiene que haber una CN' más 1. Y entonces aquí estamos agregando un factor CN' menos 1 para tener esto correcto. Y entonces le agregamos aquí. Como ya pusimos la CN' menos 1, esta, esta prima menos 1 contiene ya el coeficiente de normalización entonces aquí no hay coeficiente de normalización, aquí ya está contenido, entonces lo tenemos que quitar, tenemos que quitar lo que ya está metido acá, igual pasa acá, la prima más 1 ya lleva el coeficiente de normalización entonces tenemos que quitar el coeficiente de normalización, tenemos que compensar y ya tenemos esto, y entonces estas es esta integral se convierte en esto. Fíjense bien que aquí lo que tenemos son, son integrales triviales Porque la, el producto de la fsi n' menos 1 conjugada por la fsi n acá y el producto de la fsi n' más 1 por la fsi n. Las funciones son ortonormales. Entonces el producto de esta por esta es proporcional a una... Delta de Kronecker n'-1 por delta por 100. Y esta de acá es proporcional a una delta de Kronecker de n'-1 y n. O sea, tenemos una delta' n-1 n y una delta' n'-1 n. Entonces, son dos deltas de Kronecker que nos dan dos posibles soluciones. Entonces, las dos serían las que tengo acá. Me da uno, me da esta delta de Kronecker. me da la otra, me da esta delta de Kronecker. Y esta delta de Kronecker me dice que solo hay transiciones entre los estados en que n' menos 1 es igual a n. O sea, que n' es igual a n más 1. Y este de aquí me dice que solo hay transiciones entre los estados n' más 1 y n. O sea, que N' sea igual a N-1. O sea, que solo puede haber transiciones entre estados que están, aquí sería N' igual a N más 1, y aquí sería N' igual a N-1. menos Solamente puede haber transiciones entre estados vecinos. Es decir, que lo que decíamos acá, puede haber transición de aquí para acá. Que no, no puede haber transiciones de aquí para acá, tampoco de aquí para acá. Tiene que ser entre estados vecinos. Pierde la unidad, la n, durante la transición espontánea. Entonces puede pasar de n igual a 3 a n igual a 2, de caer por acá. De aquí puede pasar para acá y de caer para acá. De aquí puede pasar para acá y de caer para acá. En cada ocasión, pega un brinco bajando la escalera decentemente, escalón por escalón, todo tranquilito. De aquí para acá, con una emisión de energía H-omega. De aquí para acá, con una emisión de energía H-omega. De aquí para acá, con una emisión de energía H-omega. Porque los estados son equidistantes para el oscilador armónico, como ya lo sabemos. Entonces, en cada transición solamente va a haber, ser, va a haber emisión de fotones de energía H-omega donde omega es la frecuencia del oscilador. Solamente eso. Entonces, solamente vamos a ver una línea espectral. Este aquí, esta línea espectral, que produce la misma línea espectral, está aquí. Todas las transiciones que producen la misma transición espontánea, todas ellas con frecuencia omega. O sea, el espectro uniforme del oscilador único es tal, que independientemente del camino que hayan seguido los siguientes estados para decaer, solo aparece una línea espectral, la que corresponde a la frecuencia del oscilador armónico Cualquiera que se puede estar en el estado 37, pasa al 36, al 35, al 34, y así aburridamente hasta llegar al estado base, porque no hay permiso para hacer. Otras transiciones que no sean las que difieren por la unidad en la n, nada más. Entonces, estos son los coeficientes aquí, están, los números están acá. Son los coeficientes que nos dan las probabilidades de transición. Esto, esto aquí, todo esto desarrollándolo, ¿no? van a ser los coeficientes que nos dan las probabilidades de transición. Aquí tenemos las xn'n, las xn-1n, que serían estas, y ya acá introduciendo aquí el valor de los coeficientes de normalización correctos, obtenemos que esta Xn-1n vale esto. Y de igual manera obtenemos que la xn 1 vale esto. O sea, tenemos los coeficientes de transiciones y por lo tanto podemos escribir. Ahora, la energía emitida es igual en cada caso a H omega por el coeficiente, por la amplitud. Con que ocurre la transición, la amplitud de la transición, vieron ustedes con Ana María que la formulita para la amplitud de la transición fue esta. Esta era la magia del problema. Eso es lo que lograron con Ana María, encontrar mm -hmm. esta fórmula. Este es el caso particular ya de la fórmula aplicada al oscilador armónico, pero aquí en este caso, es, en este caso del oscilador armónico, la AN, N más 1 o N menos 1, que resulta ser dada por esa probabilidad que es la que obtuvo la María utilizando para ello los argumentos de Einstein del 1917, así de, de, de viernes de adelantados, que estaban que mucho antes del advenimiento de la mecánica cuántica, 10 años, 8 o sea, años antes del advenimiento de la mecánica cuántica, y Einstein logró mostrar que había coeficientes de absorción y coeficientes de emisión y esto vendría a ser los coeficientes el, el, el, el coeficiente que llamó Einstein A, que eran los coeficientes de absorción, que eran los coeficientes de Einstein, los coeficientes A de Einstein que eran dados por esta formulita. Esos coeficientes son muy valiosos porque precisamente en términos del coeficiente A de Einstein, multiplicado por la energía emitida, lo que se obtiene es la energía emitida. Entonces, es la energía emitida en cada transición por la probabilidad de la transición. Energía de la transición por la probabilidad de la transición que nos da la energía emitida durante la transición a n en Y esta fórmula, ya, empleando esto de aquí, recuerden, esta fórmula la, la obtuvo Ana María con un poquito de trampa obtuvo la fórmula tomando en cuenta los resultados que había propuesto Einstein y tomando en cuenta ya propiedades de la mecanía cuántica actual pero se encontraba con que el coeficiente numérico final que había que poner en la formulita eh, no era claro es, es, es, este 4 que está aquí este 4 que está aquí, no tenemos ahí un 4, sino teníamos un coeficiente numar, numérico un tanto indeterminado. Entonces, Ana María lo que hizo para determinar ese coeficiente fue pedirse lo prestado a la electrodinámica cuántica. Ya les hemos dicho, la electrodinámica cuántica es una de las teorías del campo cuántico. Es el campo cuantizado de radiación, la teoría en que se cuantiza el campo de radiación interacciona con la materia cuantizada, y eso es lo que nos da la electrodinámica cuántica. Entonces, la electrodinámica cuántica es una teoría en donde los átomos cuantizados están interaccionando con el campo cuantizado. La electrodinámica que tenemos hasta, hasta este momento, eh, en parece electrodinámica que tendríamos que los átomos están cuantizados, pero el campo seguiría siendo el campo clásico. Entonces, con eso no estamos en condiciones de obtener la magnitud final de Einstein. Este, de acá, este factor numérico lo obtenemos recurriendo entonces a la electrodinamia cuántica, que es la teoría correcta de los problemas cuánticos. La no digo que la mecánica cuántica no, no sea la teoría correcta, pero la mecánica cuántica es una teoría aproximada, que se obtiene a partir de la electrónica cuántica, haciendo ciertas aproximaciones. Y en esas aproximaciones se pierden los elementos de interacción, tales que conducen a que los estados excitados resulten ser estacionarios. Cuando dentro de la electrónica cuántica, sucede que los estados excitados son estados que decaen por la vía de, de, de esta, por esta vía. De decaimiento. De esta manera que la electrónica cuántica es una teoría más general que la mecánica cuántica, más completa, más correcta, y nos permitió determinar este coeficiente 4. Fuera del coeficiente 4, el resto lo determinó María no con ustedes, siguiendo el, los, el ejemplo de lo que Einstein había propuesto. Bueno, con esto ya tenemos aquí, ya los operadores de creación y aniquilación, ya lo vimos, eso sí, sépanselo bien, porque esto es fundamental para todo lo que consigue de la física para ustedes. Operadores de creación y aniquilación son similares a los que vieron con Ana María recientemente, con el momento angular, en donde vieron que hay operadores de creación, de ascenso, de momento angular, y de operadores de destrucción o de descenso del momento angular. Son operadores que suben el momento angular o que bajan el momento angular. Aquí lo que tenemos son operadores que suben la energía o bajan la energía. En ambos casos son operadores de ascenso o operadores de descenso. Entonces son, digamos, de la misma familia de operadores. Los que vieron con la maría para el momento angular y que ahora estamos viendo para el oscilador armónico bueno, como se dan cuenta, la idea es sumamente rica, es sumamente importante, y pues este, con esto vamos a dar por concluido el tema del oscilador armónico. Como se dan cuenta, fue muy largo, requirió varias clases, Tenía, empezamos con las, estudiando las soluciones de la ecuación de Schrödinger para el oscilador armónico, y ahora estamos hablando de la teoría cuántica de Campos, aquí, a partir de donde nos condujo el propio conocimiento que fuimos adquiriendo. Vamos a agregar este puntito ya nada más aquí para, para terminar. Este es un poquito fuera del curso, pero es interesante y es un tema el que voy a tocar, que en alguna forma también se nos ha mencionado Ana María. Ahora veamos a ver. Vamos a ver qué pasa cuando se toman en cuenta las cosas que acabamos de ver aplicadas al campo de radiación. Ah, es el vector potencial. Supongamos que hemos desarrollado el vector potencial en un desarrollo de Taylor. Entonces tendríamos, tendríamos osciladores como este, elevado a x, elevado a menos y omega t o más y omega t, que sea un oscilador de frecuencia omega k y ahí sea un oscilador de frecuencia omega k. Esto lo que está escribiendo es, son, es, es un oscilador de frecuencia media acá. Es la parte de, con el exponencial negativo y el exponencial positivo. Y además, como es, una, como es un campo, también está oscilando con la posición. Es decir, los campos oscilan en el tiempo y en la posición. En un punto dado está oscilando con el tiempo, con la frecuencia. Y en un momento dado, con este tiempo este fijo, está oscilando. Conforme nos desplazamos sobre la X, entonces conforme nos desplazamos sobre el eje X, está oscilando. Si nos ponemos quietos en el eje X, lo dejamos pasar el tiempo, está oscilando con el tiempo. Esas son las típicas oscilaciones de un campo. Pero además aquí tenemos amplitudes. ¿Con qué amplitudes están, están oscilando? Bueno, vemos que aquí la amplitud la tenemos proporcional a A y aquí a A daga. Estos son los, precisamente los operadores de creación y aniquilación del oscilador armónico. Y aquí sería la forma en que, se crearía, que aparecería el vector potencial una vez que consideramos que los osciladores del campo de electromagnético, el campo de Maxwell el electromagnético, el campo de punto cero, por ejemplo, eh, están oscilando como osciladores cuánticos, entonces... Le ponemos aquí las altitudes A y A de es la forma que se les escribe. Y entonces, el vector potencial, fíjense, ¿qué será el vector potencial? La A, ustedes ya conocen de la dinámica cuántica de la, perdón, de la dinámica clásica. Esa A está escrita aquí, simplemente, es un factor de normalización apropiado. ¿no? Y está escrita en términos, tanto de valor de creación, acá, como de valor de aniquilación. Se pueden crear fotones, se pueden destruir fotones. O sea, el número de fotones ahora no va a ser una constante, sino dependerá cómo se apliquen los ecuadores A y A que puedan crecer o decrecer el uno de los fotones. El campo eléctrico está dado en términos de la A, la derivada de la A es tiempo. Y también el campo magnético, el retornacional de la A de la A. Entonces, tanto el campo eléctrico como el campo magnético, están cuantizados, aquí ya hemos cuantizado, aquí está esto está cuantizado y aquí está esto cuantizando y, consecuentemente, lo que tenemos aquí es un campo cuantizado. Esto es lo que corresponde a la electrodinámica óptica. Supongo que aplicamos esto, que es simplemente la teoría que acabamos de expresar, que la aplicamos… Al campo de punto cero, aquí estamos aplicando todo al campo de punto cero, ¿cómo se va esperado al campo de punto cero, tanto en el campo electromagnético como el campo de magnético, etcétera. Aquí calculamos la e cuadrada más la b cuadrada, que es proporcional a la energía del estado básico, es e cuadrada más b cuadrada, dividido entre 4 pi, una cosa así, viene a ser la densidad de energía del campo electromagnético. ¿Qué está calculado aquí para el caso del punto cero? Sería la densidad del estado base del campo del punto cero, pero en términos de una energía cuantizada. Pero la E y la B han resultado ser operadores. Aquí está la E, es un operador, es la derivada temporal de la A, y la B es estacional de la A, y la A es este operador. Entonces, A es un operador. Entonces la E es un operador, entonces la B es un operador, entonces la E cuadrada es un operador, la B cuadrada es un operador, y entonces si son operadores están puntuando, como ha sucedido con toda la actividad del oscilador hormónico, todos los operadores del oscilador hormónico están fluctuando todo, acuérdense, están siempre fluctuando que todas las variables son puntuantes, entonces esas, esas variables, la E y la B, son también fluctuantes y son las el del campo electromagnético. Entonces, el campo electromagnético está fluctuando. Es un campo en el que el, el motor eléctrico no tiene un valor bien definido, el vector magnético, magnético no tiene un valor bien definido, sino están fluctuando alrededor de los valores promedio correspondientes. Igual corresponde aquí a N, sería el valor número, sea el operador de número de fotones, que sería el operador de número de fotones. Pero si tomamos entonces el estado base E0 y el estado base, la B0, se obtiene cero. Se obtiene cero porque está fluctuando y hay tantas situaciones para arriba como para abajo, en promedio lo mismo, es totalmente simétrico, no es posible negativo. Y entonces, el valor medio de la E y el valor medio de la b ambos son cero. Pero el valor medio de la e cuadrada en estado base no es cero. Y el valor medio de la b cuadrada en estado base tampoco es cero. Entonces, mientras que la e tiene un valor medio cero, la b tiene un valor medio cero, la e cuadrada no tiene un valor cero en estado base, sino tiene un valor diferente de cero. Y de hecho, ya lo vimos. La energía mínima del campo de, de los asociados armónicos, la energía mínima, es un medio de H omega, es la energía mínima que se requiere para cumplir con las desigualdades de Heisenberg, con el producto de la de fundación de la X por la fundación de la P, que ese producto sea no menor que H cuadrada sobre 4. Para eso se requiere que la energía también sea... Diferente de cero. Y eso se aplica aquí. Pues simplemente estaríamos hablando del negociador en campo básico, en su campo base, pues, mejor, en su campo base. Y tendría como resultado que la, que la E, por el poder hecho mismo que está fluctuando en promedio vale cero, igual que la B. Por el hecho mismo que está fluctuando la E cuadrada tiene un valor esperado que es diferente de cero, igual que la B cuadrada. Entonces, tanto la I cuadrada como la I cuadrada, en el estado base, en el estado base, aquí en cero, esto cada uno contribuye con una cantidad de de cero, que es la energía de punto cero, precisamente como ya hemos demostrado, ya hemos dicho. Entonces, nos encontramos que el campo de radiación mínimo posible tiene una, está también fluctuando, el campo de radiación mínimo el campo el campo de Maswe, de, fluctuante, mínimo, pues, corresponde al estado mínimo de energía, está también fluctuando. Su energía está fluctuando. Tiene, la, la, tanto el vector eléctrico como el vector magnético están fluctuando. Entonces son, se encuentran en un estado, estado de fluctuación. Entonces nos encontramos que el, lo que llamamos el estado cero, el estado base, el estado fundamental del campo de radiación, nuestro estado cero, no es un campo que cito, con valores definidos, el vector eléctrico, el vector magnético, sino que sus valores son iguales. Hay una fluctuación de la E, hay una fluctuación de la B, y el producto de la fluctuación de la E, por la fluctuación de la B, tiene que cumplir con las desigualdades de Heisenberg, tiene que ser mayor que el que corresponda a la... H4 sobre 4 en las unidades adecuadas. De, la, de tal manera que entonces nos encontramos con que el campo de punto cero, el campo que hemos estado manejando y que hemos mencionado varias veces, que es el campo eh, que, que, en el cual se encuentran necesariamente a las partículas, es un campo que existe en todo el universo. Es un campo que en todo punto del espacio. Existe con las fluctuaciones de la E y de la B, es un campo fluctuante totalmente generalizado que cubre todo el espacio. Si cubre todo el espacio, se si encuentra todo punto de espacio, en el punto en que coloquemos un átomo, en el que llamamos incluso un átomo de hidrógeno, en ese punto está el campo de vacío con sus fluctuaciones E y sus fluctuaciones de B. Las flutaciones de E están interaccionando con la, con la carga eléctrica del, del electrón atómico y las flutaciones de la B están interaccionando con la carga eléctrica del electrón del átomo. Y, consecuentemente, el átomo está fluctuando. El átomo adquiere automáticamente un movimiento eh, complicado, muy complicado, estocástico. Se encuentra eh, inserto en un campo estocástico, fluctuante, y entonces también su energía se convierte en estocástico, cuántica, fluctuante. Es decir, nos encontramos con que, de acuerdo con lo que hemos dicho, si sí pensamos en el campo eh, de vacío como un campo en el cual se encuentran sumergidos los electrones, como por necesidad, en cualquier punto del espacio hay fluctuaciones de ese campo, entonces por necesidad hay fluctuaciones de ese electrón. Y eso es lo que nos puede explicar las desigualdades de Heisenberg. Las desigualdades de Heisenberg no son más que el resultado de las fluctuaciones de la X y de la P, es decir, la, la, las fluctuaciones adquiridas mecánicamente por el electrón debido a su interacción. Con ese campo de fondo fluctuante. Es decir, podemos explicar el más profundo de los secretos de la mecánica cuántica. La existencia de las famosas fluctuaciones cuánticas como resultado natural de que el campo de vacío de la electrodinámica clásica se convierte en un campo de vacío de la electrodinámica cuántica que es fluctuante y cuya energía está fluctuando. Y está induciendo fluctuaciones en toda partícula que sea eh, colocada en su alrededor. Como su alrededor es cualquier punto del espacio, ahí donde colocamos los átomos, esos adquirirán propiedades estadísticas complicadas, estocásticas, asociadas a las propiedades estadísticas, estocásticas del campo de fondo. Aquí tiene usted la explicación. De por qué cuando hablamos de las… Eh, colocado, que colocábamos a los… pasábamos un haz uniforme de electrones por nuestra eh, cámara con su cinescopio ahí, cuando llegaban las partículas a la pantalla del cinescopio, llegaban trazando un patrón de difracción. ¿De dónde sacaron este patrón de difracción? El resto se quedó como un misterio inexplicado. Hablábamos de que durante todo el movimiento en el vacío, las partículas debían seguir su trayectoria recta y con tres bonita, y no habría ninguna razón para las mutaciones. Y sin embargo las, las hay. O sea, no solo las mutaciones, sino las líneas de las diferentes líneas alternas, puras, sino el espectro de... Eh, difracción de los electrones. ¿Cómo se produjo? Pues, pues se produjo por la interacción de las partículas con el campo de vacío a lo largo de su viaje desde el cátodo hasta el ánodo, a lo largo de ese viaje se encontró que en todas partes había campo de vacío fluctuante y entonces el electrón fluctuó, se puso siguiendo movimientos fluctuantes, pero esos movimientos fluctuantes están controlados por el campo de vacío y, consecuentemente, el patrón de difracción que obtuvimos de los electrones es un reflejo de las propiedades del campo de vacío. O sea, eh, más que reflejar propiedades de las partículas, refleja propiedades estadísticas del campo de vacío. Y eso es lo que nos explica finalmente cómo ocurrió ese fenómeno. No hay nada de ni dadoso ni a causal. En su viaje desde el cátodo hasta el ánodo, las partículas se encuentran sumergidas en el campo de vacío electromagnético. En cada punto sirven, sufren los efectos de las fundaciones de este campo y llegan finalmente a la pantalla que los recoge, trazando el patrón de infracción debido a los movimientos periódicos que el campo les imprimió. Entonces, el patrón de difracción es una réplica, una fotografía de algún tipo de la estructura estadística del campo de vacío. Bueno, espero que esta idea se les quede en la cabeza, que la puedan digerir. No es parte de la mecánica cuántica usual. Eso no lo van a encontrar en los libros de texto. Es más, si ustedes se lo cuentan a sus profesores, les van a decir que me recuerden a mí que es una barbaridad lo que estoy diciendo que es una locura quién sabe cuántos más les van a decir esto se sale de la mecánica cuántica usual pero les explica lo que los profesores no les pueden explicar y sin magia sin milagros física estricta entre materia y campo de acción bueno dejo aquí esto espero que les haya gustado la clase que la hayan entendido que la puedan aprovechar y que la puedan ustedes estudiar, leer en su casa con calma, leer completo este capítulo. Bueno, no completo, hay partes que no tienen que leer, por ejemplo esta de aquí, pero que no les hace daño leerla, porque es muy cortita, es pues muy sencilla, y en este momento la pueden entender ustedes con toda rapidez, con toda facilidad. Y luego los estados coherentes, que es una generalización de aquel estado coherente con el que empezamos la, el estudio de velocidad armónico el estado coherente más simple posible más elemental y eso ya es una generalización de aquello y así como se dan cuenta pues, es un capítulo muy rico que puede darles mucha información física sobre muchos problemas y ahí es, es otra, otra cosa ya aquí más, más complicada que no, que no necesariamente tienen que leer por el momento y ya con eso, con eso terminamos y caemos como de costumbre a problemas ilustrativos que les recomiendo que estudien, que vean, que sea parte de la lectura del capítulo, los problemas, sus problemas ilustrativos. Bueno, son mis consejos más sanos posibles. Espero que alguno de ustedes me haga caso. Bueno, volvemos la próxima clase y, y que todo marche muy bien. ¿Cuántos estudiantes hay ahora en este momento? Nos quedamos sí. con siete, doctor. Sí, son nueve, son dos, siete. Siete estudiantes, ya ven, ya stopped. habla de que debía haber tantos que, que, de ustedes que resuelvan problemas y solo se presentan siete, la tercera parte, la cuarta, la tercera yo que sé. Bien, supongo que están ocupados, supongo que, que están haciendo estas cosas y que son, y que tendrán tiempo, se generarán para tener tiempo para leer algo de lo que les insisto, lean. Leanlo en función de su propio provecho. Es a ustedes a los que les hará provecho y a los que, les más, los que les más les satisfacerá el avanzar en esos conocimientos porque los requieren para el futuro. Bueno, ok, ya son las 12, yo aquí le paro y perdón por haberme pasado un poco, incluso un poquito. Bueno, este, ¿está todo bien, Mario? Eh, sí, doctor. Ya me alejo yo de aquí. Sí, sí, cierra? no, no hay, sí, no hay sí. problema, yo, este, yo ahorita cierro la, Ande, pues, la sesión. Sí, correcto. Bueno, Ande, muchas pues, gracias. Al contrario, nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas se a todos. Hasta luego a todos. Sí, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.